Biferos, ya está listo el equipo de la semana número 29. ¡Vamos a conocerlo! Las estrellas de este Team of the Week 29, no vieron doble, no lo vieron doble, otra vez Miguel Ayuntadoski está en el equipo de la semana, fuerte abrazo, fuerte abrazo, fuerza Miguel, eh, otra vez en el equipo de la semana, qué orgullo un mexicano nuevamente ahí eh, en el Team of the Week, también tenemos a Javier Rodríguez, el colombiano del Real Madrid, que tuvo una participación muy buena esta semana, y Blaise Matuidi del Paris Saint Germain, este francés, eh, chaparrón, mediocampista, todoterreno, excelente jugador, estos tres encabezan el equipo de la semana. A estos tres jugadorazos los acompañan jugadores del calibre como Marcelo Brusovic, este mediocampista del Inter de Milán. También tenemos a Roy Carroll, un jugador del Notts County, un equipo de, de ascenso de, de Inglaterra. Este chavo seguramente va a marcar su, su placa de, de Team of the Week. Roy Carroll eh, es un logro increíble para este chavo de las divisiones de ascenso en Inglaterra. Y también los acompañan Christian Eriksen del Tottenham Outspur, este danés Super, super mediocampista ofensivo. A todos y los acompañan jugadores increíbles. Así que, ¿qué esperan, Fiferos? ¿A abrir packs para este team of the week 29. Este fue el equipo de la semana número 29. Por favor, Fiferos, no se despeguen en de nuestras redes sociales. Vamos a estar regalando a la Dawski en forma y a James Rodríguez en forma. Así que, atentos a todas nuestras redes sociales de Fifásticos. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, Fiferos, por las barbas del la Ayun, FIFA la vida.